No Buenos días chicos. No esas escaleras por estas otras y por estas toda clase de dulces También puedes hacerte un café un zumo más café, cereales leche, creo que esto es eh, colacao caliente después por aquí encontramos yogur y frutas frutas varias y aquí puedes embutido para echar yo me he cogido unos cereales y un bocadillo con jamón y queso y Luna se ha cogido un zumo con churros. Mamá, ¿tú qué te has cogido? Con pan, huevos, bacon, churrecitos, quesito. Los demás zumo y café. Chicos, se me ha olvidado, pero me he cogido un yogur una, y una mini empanadita, pero era súper pequeña. Chicos, Se me estaba obligando a grabar todo Me voy a comer esto Y antes me he comido como un croissant El desayuno estaba bastante rico Pero solo me he podido comer Un churro porque no había más Claro que ha sido lo único que has comido Sí, un churro Bueno, en verdad Me he comido más cosas, pero Yo quería churros Porque al entrar Yo había allí los churros y yo quería churros para desayunar Porque llevo todo lo que, hago esto que eh, llevamos en España Yo quería comer churros Vamos a ver qué encontramos para desayunar Para desayunar me estoy comiendo unos churros con azúcar Y un croissant con jamón y queso Una mini empanada Una tortilla de patatas Un mini croissant Un yogur Y un zumo Oh, oh, oh, oh,